El 17 de marzo, jubilados y activos, votamos a la lista gremial la número uno. No a la reforma de la ley 611. Defendemos nuestras condiciones jubilatorias. El 17 de marzo, elecciones en el instituto, votamos lista gremial número uno. Aten Capital, en lucha.